Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a presentar los 5 mejores juegos multijugador para Android. Si te gusta jugar con tus amigos y competir con jugadores de todo el mundo, entonces estás en el lugar correcto. Sin más preámbulos, comencemos. Juego 1, Call of Duty, Mobile. Call of Duty, Mobile es uno de los juegos multijugador más populares en Android. Ofrece una gran variedad de modos de juego, incluyendo Battle royale, Team Deathmatch, y más. Además, puedes personalizar tu personaje y armas para adaptarlos a tu estilo de juego. En este juego, tendrás que demostrar tus habilidades de combate y estrategia para salir victorioso. Es uno de los mejores juegos para jugar con amigos. Juego 2, pub Mobile Pug Mobile es otro juego de batalla real multijugador muy popular en Android. Al igual que Call of Duty, Mobile ofrece una gran variedad de modos de juego y opciones de personalización. En este juego, tendrás que luchar por tu supervivencia en una isla desierta mientras evitas la zona de peligro que se va estrechando. Con sus impresionantes gráficos y jugabilidad emocionante, Pug Mobile es un juego que no te puedes perder. Juego 3 Brawl Stars Brawl Stars es un juego de lucha multijugador en el que podrás elegir entre varios personajes con habilidades únicas para enfrentarte a tus oponentes. Cada personaje tiene su propio estilo de juego y estrategias, por lo que deberás ser cuidadoso al elegir el que mejor se adapte a ti. En este juego, podrás luchar en equipo o solo en diferentes modos de juego como Bounty, Heist y más. Juego 4, Clash Royale Clash Royale es un juego de estrategia multijugador en el que deberás construir tu propio ejército y enfrentarte a tus oponentes en tiempo real. Cada jugador tiene su propia torre que deberá proteger mientras ataca la torre del oponente. En este juego, la estrategia es clave y deberás estar atento a los movimientos de tus oponentes para planear tu siguiente jugada. Además, podrás desbloquear diferentes cartas y habilidades a medida que avanzas en el juego. Juego 5, Minecraft. Minecraft es un juego multijugador muy popular en el que podrás construir y explorar tu propio mundo. Puedes jugar en línea con amigos o unirte a servidores en línea para conocer a jugadores de todo el mundo. En Minecraft, tendrás que recolectar materiales y construir tu propio hogar mientras luchas contra criaturas peligrosas y exploras el mundo. Es un juego emocionante y divertido para jugar con amigos. Y hasta aquí llegamos con nuestra lista de los 5 mejores juegos multijugador para Android. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya sido de gran ayuda para encontrar el juego perfecto para jugar con amigos o desconocidos en línea. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en la sección de abajo y suscribirse a nuestro canal para más contenido de juegos móviles. Nos vemos en el próximo vídeo.